Estamos con Mariela Luca, que es una de las voluntarias que se han ofrecido en el país para probar la nueva vacuna contra el COVID-19, que estaría en fase 3. Gracias Mariela por estar con nosotros. Contame, en principio, cómo te enteraste de la convocatoria. Bueno, me enteré primero por el presidente, que cuando habló de, de, de lo que se iba a hacer, de estos laboratorios, y después para inscribirme por un tweet de, de, de Twitter, un compañero lo, lo pasó con el link, y bueno, yo ya tenía decidido, una vez que, que había hablado Alberto, tenía decidido participar, por, bueno, por, que me toca, porque es lo que hay que hacer en este momento me parece, a los que tenemos la posibilidad, eh, y bueno, me, me inscribí, me llamaron, me llamaron antes de ayer, eh, bastante rápido, o sea, no, no, no es que me mandaron mail de devolución ni nada, bueno, me llamaron directamente por teléfono, me explicaron cómo era, cómo era la cuestión, y, y me dieron un turno. Yo el link lo había pasado a varios compañeros, una, una amiga, eh, dijo que ella también la había llamado, pero como tenía una base, había en farmacológica no, no se podía, o sea, tenés que estar sano. El primer sí. filtro es ese. ¿Cuáles son eh, los requisitos? Contame, ¿qué te piden? No, no es simplemente eso, estar eh, de base sano, o sea que vos no tengas ninguna enfermedad eh, preliminar que sepas, porque puede que tengas alguna y no lo sepas. Eh, para eso te van a hacer un montón de estudios después, o sea, te dan un turno, en ese turno te llevan y te traen ellos, ¿no? o sea, eh, si bien esto no está pago, no es algo que, que, que tenga algún rédito económico, no vas a tener gastos, que eso también es importante. Eh, requisitos es, es la base, es que vos te, primero te tienen que hacer el isopado para que no tengas COVID, para que no, no seas... Incluso eh, yo tengo un tiempo, hasta el, hasta el, el primer estudio, que es eh, el 20 de agosto turno, ¿no? en ese tiempo, si tienes algún niño algo que parezca que va a ser... Eh, o alguna otra enfermedad, los tenés que llamar para que vengan a hacerte el isopado O sea, lo primero que van a hacer incluso el, el día del turno es el isopado eh, Cuando te hacen el hisopado? Análisis de sangre, análisis de orina, análisis de embarazo, análisis de todo lo, lo que sea para descartar eh, cualquier eh, tipo de anomalía para lo que ven, vendría a ser el, el estudio que dura dos años. Eh, ¿Te, ¿Te contaron no? qué va a pasar va a al cabo de esos dos años? Te preguntaba si te ¿Sabes contaron corto montón, ah. No Te decía que si te contaron qué iba a pasar a lo largo de esos dos años. Sí, sí, aproximadamente. Sí, te, te, me van a seguir haciendo estudios eh, cada determinado tiempo. Primero, una vez que pasaste todos los primeros estudios, que todo te dio bien, que te aprobaron para, el, para estar como voluntaria en, el, en, el, en este estudio te eh, dan la primera dosis de la vacuna, son dos dosis. Pasado un mes o un poquito más, te dan la segunda dosis de la vacuna. Y bueno, te, ahí vos te tenés que bajar una aplicación de ellos, donde eh, tenés una especie de diario donde vas contando lo, lo que te pasa, cualquier que te pase diferente a lo que, que, que puede ser alguna falla en tu salud. Eh, contaron lo, lo que puede pasar cuando te aplican las, las dosis, te puedes tener alguna reacción como no, puedes tener una reacción como tenés con cualquier vacuna, eh, que puede ser fiebre, enrojecimiento de la zona, algún dolor de cabeza, eh, cansancio, fatiga, ese tipo de cosas que las puedes tener con cualquiera de las, de las vacunas que, que ya tenemos. Eh, bueno, que me tenía que bajar la, la aplicación también de para ir y venir, que es vía no, Cabrifa, no sé, no tenía, así que la tuve que bajar, y, y bueno, después, lo que te vas a estar durante todo el año, los dos años monitoreada con estudios eh, para ver cómo reacciona en tu organismo la vacuna. Eh, no mucho más que eso. ¿Tenés gente cercana que haya tenido COVID? Que, o sea, ¿Tenés alguna vinculación eh, en lo inmediato en la vida cotidiana con, con la pandemia y con las consecuencias de la pandemia? Con las consecuencias de la pandemia, bueno, esto es algo a nivel mundial y, y ves cómo se está degradando absolutamente todo, o sea, no, no, no es algo que nos pase a nosotros, y y bueno o sea necesitamos sí o sí una vacuna no tengo a ningún familiar directo tengo a algunos amigos que han, que han transitado que están eh, esperando resultados eh, pero va más esto va más allá de si me pasa a mí o, o, o familiares o sea le está pasando a todo el mundo está pasando a los argentinos y bueno eh, a mí me particularmente es algo que me involucra demasiado lo, lo veo esta situación y me pareció que es la, la única forma de de ver por dónde, porque esperanzas es eso, una vacuna, no otra cosa no tenemos. Eh, puedo decir hoy que por suerte no tengo ningún familiar directo que, que esté pasando, atravesando esto, y sí, pero bueno, también es porque se están cuidando eh, un montón, que, que es parte, es esto, pero la realidad es que te puedes cuidar y cuidar y cuidar, pero si no puedes salir a trabajar estás, estás condenado. Es, hoy la situación de, del argentino que no puede salir a trabajar es es complicadísimo, y los que salen, se es, es, están contagiando. Eh, Entonces, considerando que, que, no, que no tenés un, un vínculo directo con gente que haya padecido la enfermedad, que, que, que me decís que en principio la, la estás transitando a la pandemia como mayormente la mayoría de los argentinos, que es doloroso, pero, pero no de una implicación directa, y que te va, esto te va a generar una modificación en tu vida a lo largo de dos años. ¿Por qué la decisión de hacerlo con todo esto, con todo lo que significa? Bueno, igual, a ver, yo vengo de una familia muy solidaria. No no, no, no, no, no me pasaría otro, otra cosa, porque está dentro de mi cultura. Eh, de hecho, cuando yo soy donante de plaquetas en el Hospital de Niños, que fue lo primero que pregunté, ¿voy a poder seguir donando plaquetas? Me dijeron que sí. O sea, no, no, no es algo... Cual... Eh, ayer un, un periodista decía eh, pero bueno te van a poner el virus vos te va a pasar, como una situación así de, de, de miedo y bueno eh, ahí está la, la, la cuestión también o sea si puedo seguir donando plaquetas en un hospital de niños probablemente no sea tan grave la, la cuestión como para o sea, no es que me van a encerrar en un tubo de ensayo y ahí voy a estar toda la no, no, no, es, es vida normal, es ya vacuna probada, no es que, que no, no ha sido probada, se sigue probando acá, está en fase 3, eh, pero bueno, me, en lo que es mi caso, bueno, yo soy, si puedo ayudar, ayudo, eso es, es parte de, de cómo soy, ¿no? pero es parte también de cómo me, me criaron, ¿no? y la realidad es que eh, se supuestamente... Este estudio está programado para 30.000 personas en, en algunas partes del mundo. Y en la Argentina anotaron más de 15.000. O sea, ya tenemos una, una línea solidaria dentro de, de, de nosotros mismos, porque si no, no, no hubiera pasado esto. Se ha notado mucha gente el interés por que salga la vacuna, es, es de muchos argentinos. Eh, yo el link lo pasé para que se fueran anotando otros y los que no pudieron o lo que no fue por cuestiones de enfermedades de base, no porque no lo quisieran hacer. Eh, miedo y se, eh, generalmente se tiende a tener, pero la realidad es que las vacunas han salido así, que otras vacunas que hemos eh, tenido y que hoy salvan nuestra, la vida de nosotros y de nuestros hijos eh, han sido porque alguien le ha puesto el cuerpo en ese momento. O sea, a mí me parece hasta un acto patriótico en este momento. O sea, si salimos de esta va a ser en base, a para, más que nada, a una vacuna, porque si no, vamos a entrar y salir, entrar y salir. Hoy los contagios son, son muchísimos y, y tiene que ver con que nos movemos, pero hay que moverse y no hay que moverse, y bueno, esto va a ser así hasta que, que se logre lidiar eh, con algo puntual para, para la enfermedad. Una cosa es esto, otra cosa es el plasma equino que ahora está está también colaborando, el plasma humano, pero cura es, es la vacuna, otra no, no tenemos. Eh, pensando en esto que contabas, y eh, en, tu, en tu experiencia personal hasta acá, eh, ¿recomendás ofrecerse como voluntario? ¿Cómo te trataron? Espera. No, no, me trataron muy bien. Hasta ahora, bueno, no, no los, todavía no fui al, al turro que tengo, pero en principio la información es, es extensa. Me mandaron un mail confirmando. En ese mail también está el permiso para, para viajar. Eh, se hace en el hospital militar, que esto no, no lo había dicho, acá en, en Belgrano, en Ciudad de Buenos Aires. Eh, en, el trato es, es excelente. Eso, bueno, supongo que como cualquier... Cuestión que, que necesiten algo de vos, pero... Eh, sí, creo que si me trataban mal iba igual, o sea, no, no, no, no partía de ahí, pero sí, no, la verdad, el trato es... No, no tienen... Eh, hasta ahora no tengo ninguna queja todo lo contrario. Incluso, te mando, Yo pensaba, ya estaba pensando en cómo viajaba, todo, y dice, no, no, no, te mandamos un auto, va, venís, eh, que es lo... para nosotros es como lo mínimo que podemos hacer, así que bueno. Eh, y allá supuestamente el hospital está todo ese sector preparado para, para este tipo de, de estudios. ¿no? El, el, el, el laboratorio es un laboratorio bastante importante. ¿no? Incluso eh, acá se le ha dado bastante re, mayor relevancia que en su país. En su país no tuvo eh, los, los sales, no, no les han dado aportes como para que la vacuna la pudieran hacer mejor. Le han dado aportes a otros laboratorios, el país de, de origen es Estados Unidos. Eh, la gente que normalmente no se ofrece para este tipo de cosas, en general tiene mucho que ver con la desconfianza, justamente, en los laboratorios eh, y, y algunos miedos personales que vos ya evaluaste. Eh, ¿Te atravesó en algún momento esa, esa desconfianza? A mí particularmente no, pero sí a familiares que le, le comen. Eh, mis padres no mis padres eh, no felicitaron bueno es, es parte de lo de cómo son ellos no están más que orgullosos con esta, con esta cuestión pero a eh, otros familiares por ahí me decían qué bueno qué peligroso. yo le digo no la verdad que o sea, le saqué las dudas desde ese lugar y, y después también el tema de que bueno alguien tiene que hacerlo o sea, no no no estamos hablando de todo se va a hacer con los protocolos y con todos los cuidados. Hasta ahora nos estuvieron cuidando desde otro lugar, el gobierno no se va a meter con algo que, es, que sea peligroso para, para la salud de los argentinos y argentinas, no, no lo va a hacer. Eso eh, que tengan, o sea, ya nos estuvieron cuidando, no, no se van a mandar un desastre con, con, con un laboratorio no reconocido. Eh, lo que pasa es que, claro, para ver otras cosas, incluso hay películas y que hablan muy mal de los laboratorios, cómo experimentan, pero esto no es algo, no se trata de algo comercial puntualmente, o sea, más allá de si va a tener un costo o no va a tener un costo, eh, el costo dentro de todo, incluso por lo que he visto, no, no es un costo inaccesible, eh, que bueno, eh, no, en otras por ahí sí es inaccesible para nosotros, y lo importante de esta vacuna es que quede una parte una parte grande para Argentina. O sea, porque el tema era eso, yo digo, bueno, la, la de Oxford está súper avanzada, la otra está esto, la otra, pero esas vacunas se van a usar países, primero, para la gente de esos países. O sea, nosotros tener una vacuna propia, eh, bueno, por ahora están, estamos lejos, eh, pero esta por lo menos tenía eh, la, la, la fortaleza de que iba a quedar un cupo de vacunas para los argentinos, que bueno, mayor riesgo tengan o lo que fuera, como para ir eh, alentando eso. Eh, así que bueno, a mí no se me pasó por ningún lado el tema miedo, pero sí si es cercano, y si, bueno con explica explicando eh, se, se avanza, ¿no? Pero bueno, también, ayer, en la primera entrevista que tengo, una entrevista de un... Con un periodista conocido, me dice eso. O sea, que le, también generan miedo desde, desde medios, ¿no? Desde determinados medios generan genera miedo por, por lo, lo que hay, por lo que va a haber, por lo o sea, sin tener eh, conocimiento eh, realmente de, de la situación, y de en sí de no, no habían leído ni siquiera de qué se trataba. Eso es importante por ahí para para alguien que va a hacer una entrevista, ¿no? así que no, no, no, yo al menos de mi parte miedo no, para nada. Bueno Mariela, te agradezco muchísimo por la nota y muchísimo por ofrecerte como voluntaria, de el bueno, este canal abierto gracias. al menos te agradecemos muchísimo la, bueno, la, la voluntad muchas, y la predisposición. Muchas gracias y esperemos salir de esta lo antes.